Bien. Licenciado oficial de Cantero, en ese sentido, y de acuerdo a este menú que nos planteaba eh, el sociólogo Suaz Navar, ¿cuál es el, es el desafío fundamental que tiene el Partido Colorado por delante? Bueno, yo creo que el partido lo que tiene que hacer. Buenas noches, primero. Este, gracias gracias por, la, por la invitación. Yo creo que el Partido Colorado tiene que hacer un análisis profundo de todo el ciclo electoral. Nosotros. Eh, venimos de una elección en octubre muy, muy mala, que no era lo que esperábamos, sin duda nunca nadie espera una mala votación, pero tampoco eh, en el sentido de lo que se venía trabajando y cómo se venía dando. Este, y bueno, ahora llegamos a esta instancia de, de mayo donde eh, vamos por mm, tratar de mantener las dos, las dos intendencias que tenemos. Creo que en función este, no solamente de, de este resultado, sino de lo que ha pasado con el ciclo electoral, nosotros debemos reflexionar, debemos analizar, hacer una, una autocrítica, algunos dirigentes ya la han empezado además, algunos compañeros han acercado además documentos para, para llevar a, a ese punto al partido, me parece que se impone a la luz de, de todos los resultados del ciclo electoral, de este ciclo, de la comparación con, con las elecciones anteriores también y de lo que se ha trabajado, una autocrítica que nos permita eh, seguir adelante porque, por supuesto, que a partir de mañana es otra historia. ¿Funciona la autocrítica en el Partido Colorado? Sí, por supuesto. Es necesaria. No podemos avanzar si no nos paramos y decimos qué hemos hecho, por qué hemos hecho esto, por qué no lo hemos hecho y cómo seguimos.